Hola amigos de TechCetera, estamos en época de Transformers y Carlos nos va a contar qué hace en Huawei y además qué es esto tan hermoso que vemos al fondo. ¿Cómo estás, Carlos? Felipe, qué gusto de nuevo eh, estar aquí, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Y bueno, yo soy Carlos Morales, yo me encargo de relaciones públicas en Huawei Devices en América Latina y lo que tengo en... Las manos en este momento es wow. este reloj inteligente que tiene este extensible, color gris, gris, marrón, eh, que guarda un secreto en su interior. Es un reloj inteligente en toda regla. Hace da la hora. Mide tu saturación de oxígeno o de volumen de oxígeno en la sangre 24-7 mide tu sueño, te dice cuánto y qué tal dormiste, eh, los pasos que das en el día, los escalones que subes y bajas, puede medir eh, una gran cantidad de deportes, pero además de ello, si oprimimos este pequeño botón que tiene de este lado, se abre. ¡Wow! Se transforma. En el interior tenemos estos <risas> pequeños auriculares, exactamente. Lo cerramos de nuevo y tenemos estos pequeños auriculares en... En las manos, que son pequeños, pero no por ello menos potentes, son auriculares que ofrecen tres horas y media de reproducción de audio, que tienen micrófonos incorporados, de tal manera que los puedas utilizar para videollamadas. Eh, puedes escuchar música, puedes tener conversaciones también por ellos telefónicas, y eh, tienen cancelación activa de ruido, tienen este modo de atención que permite, gracias pues, a los micrófonos, también filtrar el ruido a tu alrededor, si así lo quieres, supongamos que estás en el aeropuerto y quieres escuchar música pero al mismo tiempo estar atento de los anuncios que pueda haber lo puedes hacer con esos auriculares son muy compactos, son muy potentes y son muy convenientes porque supongamos que sales a pasear al perro eh, quieres escuchar un mensaje de audio o quieres conectarte a una llamada de voz o quieres conectarte a una videollamada eh, lo podrías hacer con esos auriculares sin ningún problema tienen la capacidad de carga son magnéticos de este lado. Se cargan no inalámbricamente, se cargan gracias al puerto de carga que está en el interior. A okay. los pines metálicos que están aquí en el interior, pero los puedes colocar como tú quieras. Es decir, en la orientación que tú quieras. Y como tienen esos anillos, se van a cargar automáticamente cuando cierres. La tapa. Wow, esa era una de mis Eso dudas Porque también. te veía muy compacto Como para que se pudiera poner de cualquier forma Y hay otro elemento Que a mí me parece muy muy interesante De estos, eh, de estos bots Es que cuando los sacas de aquí Obviamente ninguno de ellos dice Derecho, izquierdo, nada Son exactamente iguales ambos Ajá. Entonces los puedes utilizar individualmente Y cuando te los colocas automáticamente reconocen cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, y los canales automáticamente se ajustan, y vas a escuchar el canal en el lado que va. Entonces, eso es importante. Quizá no pueda resultar tan crucial cuando estás escuchando música, aunque los conocedores dirían que estoy loco, que los canales están ahí por una razón, que estoy... Estoy, en, estoy de acuerdo con ellos. Pero eso es aún más crucial cuando estás viendo una serie o estás jugando videojuegos. Porque si el personaje se mueve a la derecha, pues tú quieres que el audio vaya hacia la derecha, ¿no? Claro, sí, si es un Es importantísimo. Quizás... Exacto. Entonces, los canales están ahí por una razón y nosotros los respetamos completamente y con esos auriculares automáticamente detectamos cuál va en qué lado. Tenemos una batería de... Eh, tres días y medio, cuatro días de uso y un cargador súper rápido con esta tapa de cerámica en la parte trasera Que también lo hace muy cómodo de usar, es muy ligero, es muy compacto y la realidad es que la experiencia de uso es espectacular Carlos, algo que me pidieron que preguntara y es ¿Qué estoy sacrificando acá? Porque generalmente cuando uno habla de un transformer, y, es, y la historia lo ha mostrado, que a veces la segunda pieza es simplemente una caja, es adorno, es para cargarlo. En este caso, además de proporcionar energía, mide mi actividad física, puede medir mi sueño y todo lo que ustedes nos están acostumbrados que hacen los relojes de Huawei. Todo, lo, todo eso lo hace de manera súper solvente. Hay dos cosas que sí ven una reducción en las prestaciones comparado con el resto de los dispositivos, por ejemplo, de la serie GT. Eh, la batería dura tres días y medio, cuatro días, esa es la primera, y la segunda es por esta razón, porque tenemos una caja abierta con pines metálicos de carga, no es sumergible. Entonces, los auriculares como tales, estos de aquí, son resistentes al agua y al sudor. Si los quieres utilizar para hacer, para ejercitarte, no tienes ningún problema. Puedes ejercitarte, evidentemente, también con el reloj completo, con la caja cerrada, pero no recomendamos que lo metas bajo el chorro del agua y que te metas a nadar con él o a bañar. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos sacrificando en el caso de, nuestros, de nuestro WatchBots. Listo. Y última pregunta, que es algo que siempre la gente dice, ¿lo hará o no lo hará? ¿puedo invocar algún tipo de asistente con el reloj o no? En este caso, no por el momento, pero igual estamos trabajando para poder eh, solucionarlo y darles más opciones a los usuarios. Perfecto, Carlos. Y la colita, la, la ñapa, como dicen en Colombia, ¿sabemos de precio y disponibilidad o eso se anunciará en cada país? El precio y la disponibilidad estarán, dis, perdón, sí, serán anunciados en cada país en... <risa> muy poco tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir todo tu conocimiento y tus juguetes con la audiencia. Como siempre, es un gusto, Felipe, y esperemos vernos pronto, ¿no? Claro que sí.